Ya no quieres ver que el tiempo pasa que no es ayer. Ya no quieres ver que no hay vuelta atrás, no, no. Ya no quieres ver que el tiempo pasa que no es ayer. Ya no quieres ver que no hay vuelta atrás, no, no. Ya no quieres ver, ya no quieren ver. Ya no quieres ver, ya no quieren ver, no, no, no. Ya no quieres ver que nunca va a ser como fue ayer Ya no quieres ver que esta mierda ya no sienta bien Ya no quieres ver que el tiempo solo vuela y nunca va a volver Ya no quieres ver, nunca va a volver todos los momentos que pudiste ver Ya no quieres ver que no volverás a la niña. No, no, no, ya no quieres ver, ya no puedes ver Que todos esos recuerdos volaron Solo quieres ser para siempre pues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 Mira, mechen baitan preso en mail, Betty Baña, no están pecados con una abuela, arguy, dao, cazetilleta, de torquichunaira, Keith, en hábil, pico y pala, pico y pala, familia, defenda tus norabidea, ños de turba, ánimas de ños y coye, ye, yeah, ye, yeah, yeah. el burro que es de iráutico, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. ¿Quieres ver no, que el, el tiempo, tiempo pasa, pasa que no es allí? ¿Ya no quieres ver que no hay vuelta atrás? No, no, no.